¡Yo soy Jacinto el Grande! ¡Toma! Si sí serás imbécil, Jacinto. Todos mis antepasados son judíos. Así, ¿Ah, ¡Pues mira lo que tengo! ¡Hay Hitler! ¡Ah!